En una información de último minuto se las traigo a todos ustedes. El multimillonario Elon Musk acaba de comprar Twitter por una suma de 44 mil millones de dólares estadounidenses, que son unos 890 mil millones de pesos mexicanos y más de 2,500 billones de pesos dominicanos. Es una información que acaba de ser confirmada por el mismo Elon Musk en su cuenta de Twitter. Ahora tendríamos que ver los siguientes pasos que se den con la política de privacidad y todos los términos de uso para los usuarios y si cambiarían el algoritmo con referencia a las tendencias en Twitter y las noticias destacadas. También los nuevos cambios con la libertad de expresión, si se van a limitar algunas noticias o si se van a promocionar temas en específico, todo eso tendríamos que analizar para ver cómo se mantendrá la empresa en el mercado y los usuarios si se mantendrán entrando y la bolsa de valores de esta compañía ha subido a nivel global. Recordemos que Elon Musk es el hombre más rico del mundo hasta el momento en el año 2022, que también es dueño de Tesla, que es una compañía de vehículos, y Space, que es una compañía de tecnología y de enviar cohetes al espacio, en donde es un multimillonario que se mantendrá innovando y trayendo nuevas tecnologías a todas sus empresas. Y por eso he querido traer este tema a todos ustedes que siguen mi canal de Noticias Ismael Internacional. Ya que es una noticia de impacto global para mi gente de México, República Dominicana, los demás países del Caribe y Centroamérica. Pedirte que me comentes tu opinión que es de suma importancia sobre este tema de esta nueva compra. ¿Qué tú opinas sobre los nuevos cambios que traerá Twitter al Elon Musk hacer esta compra? por 44 mil millones de dólares.